Bueno, 2 de abril a 10 años de la inundación en la ciudad de La Plata y nos damos un momento para parar la pelota, para reflexionar. Eh, junto a vecinos y vecinas Pero también eh, a personas que ocuparon otros roles Además de haber sufrido la inundación Que, que convirtieron eso en otra cosa Estamos en comunicación en este momento con Julián Axat, Poeta platense, autor del libro La Plata Spoon River Un libro que homenajea a los vecines inundades Julián, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Un gusto un gusto también saludarte, gracias por estar un ratito acá para Estación Sur. Eh, bueno, contanos en principio eso, ¿no? Como vecino, eh, ¿qué, ¿qué significó la inundación para vos? Bueno, eh, fue un hecho que como, conmocionó a toda la ciudad de La Plata eh, ya de hace 10 años. Y como vecino, bueno, eh, yo la verdad que sentí esos días muchísima preocupación, eh, inquietud familiar, preocupación por mis personas queridas que vivían en la ciudad para saber cómo estaban, eh, y dolor también al enterarme de las pérdidas eh, humanas de, de familiares, de otros amigos y amigas. Eh, la verdad que nada, me parece un antes, una fecha para recordar, para hacer memoria, y que representa un antes y un después desde muchos aspectos simbólicos históricos, institucionales, políticos, judiciales. no Me parece que estamos llegando a estos 10 años en los que deberíamos reflexionar qué significó este hecho anómalo, extraordinario, eh, qué significó ese esta, esta, este desencadenamiento natural de tanta lluvia y el daño que produjo por no haber previsto de algún modo este tipo de situaciones desde el punto de vista urbanístico y político. ¿Cómo, me interesa saber cómo fue el proceso de o cómo es en realidad en general eh, de hacer arte de, de, del, del caos y la tragedia. Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eh, una de las primeras manifestaciones que a mí se me ocurrieron porque es bueno, parte de mi actividad literaria, el trabajo vinculado a la cultura, es también eh, producir algún tipo de, de análisis y de reacción o digamos de obra vinculado a lo que dijo de derechos se me ocurrió llevar a cabo un libro, eh, escribir un libro con un, con un colectivo de personas que pudiera eh, representar de algún modo, si eso es posible, eh, y reconocer y, y en realidad honrar a las víctimas de la inundación de La Plata, dedicándole a través de la poesía poemas con que lleven su nombre, como si fueran esas voces. Y bueno, así surgió y nació el libro La Plata, Spoon River, que fue publicado en el año, en abril del año 2014, y que se presentó en la Plaza Moné, Moreno de la ciudad, con los familiares de las uh -huh. víctimas, en memoria justamente de las víctimas de eh, la Este libro que, bueno, fue una tirada de 500 ejemplares, que se este, que se, bueno, que se leyó y que leyeron los familiares en la plaza de Moreno, eh, el 2 de abril, y que, bueno, que hoy en día ese libro ha circulado y que de algún modo representa las voces de las víctimas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa interacción ¿no? y esa articulación? Porque digo, es, es esto, unías tu, tu labor de, de poeta y de escritor con, eh, con también lo de haber sido un vecino afectado por, por la inundación. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento a las distintas voces que, que recopilás en el, en el libro de poemas de poesía? Bueno, yo busqué que escritores y escritoras eh, que viven en la ciudad, pero que también... Eh, algunos no estaban, en no estaban circunstancialmente en la ciudad, eh, se pusieran en el, en el lugar de esas víctimas, y a la manera de lo que se llama Spoon River Anthology de un escritor norteamericano, eh, pudieran pensarse en esas voces, qué vivieron, qué pasaron, qué sintieron... Eh, y bueno, obviamente el libro tiene que ver con la interacción de los vecinos de la ciudad de La Plata, con la comunidad de la ciudad de La Plata, muchos de esos escritores hicieron una investigación a la hora de escribir cada uno de sus poemas sobre de, de quién a quién les había tocado, de, a quién iban a representar en su escritura, entonces... Cada poema lleva el nombre de un muerto, ¿no? De un muerto por la inundación. Uh -huh. Y cada escritor que llevó a cabo y ejecutó ese poema, investigó esas vidas, esas historias, esos nombres. De algún modo, esos poemas son las voces de los muertos, las voces de las voces, ¿no? Y intentan ponerle un poco de justicia poética a esta gran injusticia que fue la consecuencia de la inundación con pérdidas humanas. Ni hablar. Eh, y, ¿Y cuáles fueron, Julián, las las repercusiones, eh, más allá de, los, de las familias de las víctimas? Digo, ¿fue unánime eh, la, la voz que, que decía que esto era también una, una necesidad y algo necesario para, la, para nuestra cultura? Eh, ¿Hubo algunas resistencias? ¿Cómo fue? No, no hubo resistencia. Todos los familiares que recibieron su libro eh, lo consideraron como un acto reparador, simbólico, que a través de un hecho cultural, un hecho de la cultura pudiera repararse, eh, una herida que obviamente no, es insalvable, que no se no, no cierra fácilmente y que tiene que, que ver también con los caminos de la justicia, si quieren podemos hablar también de eso. Yo en paralelo fui uno de los funcionarios judiciales que trató de iniciar eh, la causa para saber el número sí. real de víctimas de, lo, de la inundación junto al juez Luis Federico Arias. Pero bueno, a través del libro fue un primer acto de reparación a través de la cultura y en el momento en que el libro se presentó, que estaban, eh, digamos, el colectivo de, de inundados, de familiares inundados y vecinos, eh, fue muy importante porque lo que me transmitieron fueron en todo momento que, si bien obviamente no, cada uno de los escritores hizo un ejercicio de arte, de ponerse en lugar de esas voces, fue una operación bastante legítima, fue algo que muy legitimado por los familiares, acompañados y la verdad que fue reparado, de esas las palabras. Bueno, si querés contarnos eh, un poquito por último de, de este de este recorrido más judicial. Estamos en comunicación con Julián Axat eh, poeta platense, autor de La Plata Spoon River, pero bueno, además nos contaba uno de los eh, impulsores de que esta investigación se llevara a cabo. Contanos judicialmente cómo, cómo fue el proceso, Julián. Bueno, la investigación sobre lo que ocurrió en la Ciudad de La Plata se enmarca en dos investigaciones judiciales muy importantes. La primera da cuenta de las omisiones del Estado y el estrago culposo. Acá eh, lo que la justicia debió investigar y nunca terminó de investigar, ya llevamos 10 años, es por qué no existieron obras de drenaje en La Plata, en el Gran La Plata, especialmente a través del canal Maldonado, el canal del Arroyo del Gato, que debieron haber drenado el agua la cantidad de agua extraordinaria que cayó en ese diluvio, y no se llevaron a cabo, tanto por factores provinciales como municipales. Ese tipo de obras que tiempo después de la inundación sí se comenzaron a hacer y terminaron y en parte se completaron, estamos hablando de la canalización de esos dos arroyos que mencioné, la cementización de esos arroyos, eh, en ese entonces, por supuesto, habían sido observadas y eran cuestiones que debieron haberse hecho y no se hicieron. Y esto también tiene que ver con una política de negocios inmobiliarios que se pregonó y se incidió desde los gobiernos municipales y provinciales que fueron absolutamente inadecuadas y contrarios a los sectores más vulnerables de la población de La Plata, recordemos que tanto el Arroyo Maldonado como el Arroyo del Gato eh, siempre vivieron en el camino de Sirio a personas muy pobres. Y esto fueron los, digamos, las primeras cuestiones que nunca terminaron de analizarse en las causas. Eso al día de hoy no tuvo culpables, no se condenó a nadie y esa causa quedó en el olvido. La segunda causa... Es la causa por el número de fallecidos que tuvo la inundación de La Plata, de víctimas. Recordemos que para los primeros días de abril, el gobierno de la provincia, a través del gobernador que en ese entonces estaba, el gobernador Daniel Scioli, publicó un listado de personas fallecidas que no era exacto, no era cierto y era mentiroso. Se habían publicado el fallecimiento de 50 personas, cuando toda la ciudad de La Plata, los familiares y demás sabían que ese listado era, era falso. A través del juez Arias yo interpuse una serie de acciones que cayeron en su juzgado y se pudo demostrar que hubo una meca un mecanismo, una operatoria por parte del gobierno de la provincia que no quería dar la verdadera cifra de la inundación, que era ocultar los fallecimientos a través de la entrega de los cuerpos a los familiares y el no pasaje de esos cuerpos a través del en la morgue judicial, es decir, se hacían las inhumaciones sin el pasaje correspondiente Ajá. a través de el, digamos de lo que es eh, la certificación de las defunciones. Sí. Este mecanismo paralelo implicó la demostración con el juez, demostramos de que hubo eh, 39 muertos que pasaron por un mecanismo paralelo clandestino. Bueno, la cifra de inundación son 89 fallecidos, no 59. Esto generó un revuelo fenomenal. En ese entonces, el juez pudo demostrar con el tiempo que los fallecidos fueron 89. Ahora bien, el juez luego fue destituido por la política y por otras razones, pero fue el costo que tuvo que pagar el juez Arias por haber dicho la verdad de lo que había ocurrido en la inundación. Yo renuncié a mi puesto como defensor de menores de la ciudad de La Plata y me fui y me vine a trabajar al Poder Judicial de la Nación ya hace muchos años. Bueno, pero esta es un poco la historia, ¿no? 89 fallecidos de los que el gobierno de la provincia no se hizo cargo en su momento. Julián, te queremos agradecer muchísimo. Este rato para Estación Sur ha sido muy amable. No, por favor, les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.